Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Gracias a los cómics de Astérix y Obélix, tenemos una imagen de los galos como un pueblo que opuso una gran resistencia a la ocupación romana, pero la realidad es que los verdaderos irreductibles fueron los pueblos preromanos que ocupaban la península, como por ejemplo los íberos o los celtas. Pensad que Roma tardó solo ocho años en ocupar la Galia, y nada más y nada menos que dos siglos en tomar lo que luego sería Hispania. En este post, nos vamos a centrar en la resistencia de los arébacos, el pueblo celtíbero y en su capital, Numancia. ¿Quieres saber más? Acompáñanos. Desde el 153 a.C., los romanos intentaron tomar Numancia, pero los aguerridos arébacos los rechazaban una y otra vez. Los cónsules Quinto Pompeyo y Pompilio Lenas, tuvieron que volver a Roma con las manos vacías y humillados por unos salvajes, como les llamaban ellos. Pero el que se llevó la peor parte, fue este señor. Hostilio Mancino. En el 137 a.C. ordenó, como hacían todos, asediar la ciudad, pero ante la imposibilidad de tomarla y las noticias de las llegadas de tropas de otros pueblos celtíberos y cántabras, levantaron el sitio y se retiraron los numantinos crecidos salieron tras ellos y los derrotaron hartos de lucha y de sangre ofrecieron a hostilio mancino un tratado de paz el cónsul lógicamente aceptó y salvó su vida pero claro el tratado debía ser ratificado por el senado romano así que este hombre hostilio partió hacia roma allí en roma el senado se indignó con el tratado de paz por ello fue condenado a ser entregado a numancia al tiempo que veía como el senado romano anulaba los tratados de paz. Pero no solo eso, también le obligaron a presentarse desnudo. Sí, sí, en bola picada, ante las puertas de Numancia y permanecer así durante un día. Y así fue. Una vez en Hispania fue Furio Filo quien llevó a Mancino hasta Numancia para desnudarle y dejarle tirado y atado a los pies de la muralla. Seguramente fue uno de los primeros striptease públicos entonces los numantinos cuando lo vieron decidieron darle ropas y dejarle marchar lo hicieron como agradecimiento a los tratados de paz curioso verdad pero bueno ya que estamos hablando de numancia voy a continuar qué tal si os hablo de una persona que no fue un gran caudillo militar ni tampoco un héroe admirado y loado pero que sí fue un joven guerrero una persona que ayudó a la feroz resistencia que una sola ciudad numancia opuso a la máquina militar mejor engrasada del mundo Roma. Además, este vídeo puede servir como homenaje no solo al joven llamado Retógenes, sino a los 2500 numantinos que, todos a una, como la posterior Fuente Ovejuna, no dieron su brazo a torcer ante el invasor romano. Pues bien, entremos en contexto. Con solo mencionar la palabra Numancia, sí, sí, aquella pequeña y terca ciudad, en el Foro de Roma provocaba salpullido. Y es que los hijos de los grandes hombres, en vez de alistarse para ganar fama y prestigio en su cursus honorum, trataban de eludir sus compromisos militares, con tal de no acabar enrolados en el siguiente ejército, que partiría hacia la indómita frontera hispana. Pensad, que durante casi 20 años, las tribus celtíberas y arébacas se mantuvieron en clara hostilidad frente a Roma, desafiándola y ocasionándoles a los cónsules encargados del asunto derrotas y humillaciones como la que os he contado antes. Pues bien, aquel cúmulo de desastres, perduró hasta que el Senado se hartó de aquella situación estancada, y decidió encargarle al más prestigioso militar del momento, el flamante conquistador de Cartago, que atajase el problema hispano definitivamente. Así que, en el 134 a.C., Publio Cornelius, Escipión Emiliano, nieto adoptivo del Escipión el Africano, tomó las riendas del asunto. Y una vez ratificado en su cargo y modificado el calendario para poder acometer el proyecto dentro del año que duraba el mismo, equipó 4.000 voluntarios con su propia pecunia, formando su cohorte de amigos. El Senado, por su parte, les negó fondos para tan arriesgado proyecto, pero Escipión, con desprecio, según nos dejó Plutarco, les dijo que le bastaba el suyo y el de sus amigos. Pues bien, cuando llegó a Numancia, no entró de inmediato en combates con los obstinados numantinos, no, no. Tenía mucho trabajo por delante que hacer con sus propios hombres, cuya disciplina brillaba por su ausencia tras años y años de falta de liderazgo. Empezó por expulsar del campamento a las concubinas, rameras, adivinos. Buoneros y demás parásitos del ejército que convivían con los legionarios además les aplicó marchas y maniobras con severidad devolviéndoles a las legiones su condición de ejército uno de los tribunos destinados en hispania mostró tanta entrega en recuperar la moral de las tropas que escipión le condecoró se llamaba gallo mario y estando en aquellas cuitas llegó su aliado númida el rey yugurta con 15.000 hombres y 20 elefantes y aún así sabía que no era suficiente para derrotar a numancia siempre he sostenido que el arma letal del ejército romano no fue el pilum sino la pala, así como que sus mejores generales fueron verdaderos artistas en el diseño de fortificaciones y asedios, como demostró Escipión aquí en Numancia y replicaría un siglo después César en Alesia. Así pues, Escipión, contando ya con cerca de 60.000 hombres frente a solo los 2.500 insurgentes, decidió no probar fortuna en un asalto de incierto resultado y cercar férreamente Numancia y reducirla por hambre y sed. Para ello, se valió de una alta empalizada, fosos, un dique en el Duero y siete campamentos fortificados alrededor del collado en el que se levantaba la ciudad, muchos de ellos descubiertos por el hispanista alemán Adolf Schulten durante sus campañas arqueológicas, que se realizaron entre 1905 y 1905. 1914 y aquí es donde aparece nuestro protagonista durante el largo sitio de numancia es cuando el joven arevaco aparece en la historia según nos dejó a piano el hambre ya apretaba y quizá por orden del consejo un pequeño grupo de cinco guerreros capitaneados por el tal rectógenes burló el cerco romano valiéndose de unas ingeniosas escalas y buscó entre las ciudades vecinas apoyos para poder mantener las espadas en alto a piano habla de que huyeron a caballo, pero dudo que cinco jinetes hubiesen saltado la empalizada romana. Y aún menos que no se los hubiesen comido, que no se hubiesen comido a los caballos, tras muchos meses de cerco a base de una jugosa dieta de pan de bellotas y cuero hervido. En fin, que los consejos de Termes, en Montejo de Termes y Uxama, en el burgo de Osma, le dieron calabazas y solo la juventud guerrera de Lutia les acogió como héroes y les prometió ayuda. Sí, sí, Lutia fue la única ciudad que les ayudó. Y es que, uno de los errores más comunes, heredados eh, de la educación de otros tiempos, y que sobrevive en algunos esperpentos televisivos ambientados en los nuestros, es pensar que en esa época, eh, Iberia era, estaba unida frente al invasor romano, y no, no era así. Esa imagen idealizada del indígena confederado ante la potencia extranjera, es completamente falsa. Ninguna ciudad apoyaba a la vecina per se, pues cada etnia o ciudad de la vieja Iberia velaba por sus propios intereses con o contra roma y sirva este macabro ejemplo como prueba de ello y es que el propio consejo de los ancianos de lutia la ciudad que había prometido que les ayudaría temerosos de las represalias del inflexible escipión en cuanto se supiese la insurrección de los jóvenes decidió anticiparse a los hechos y avisar a los romanos de las intenciones de sus impetuosos guerreros vamos unos chivatos de dos pares de huevos y claro la reacción de escipión fue implacable las tropas romanas entraron en lutia por sorpresa antes de que la leva se movilizase y capturó a los jóvenes numantinos y sus nuevos aliados lutiacos. el castigo fue tan explícito como ignominioso 400 jóvenes guerreros perdieron aquel día su mano derecha inhabilitándolos para levantar su espada contra roma y así poder morir en un combate honroso no se sabe si retógenes fue uno de aquellos 400 mutilados pero es muy probable de que así fuese nada más se supo de él y tras la infructuosa y postrera embajada del consejero ávaros en la que escipión no aceptó ningún trato de favor en caso de pactar la rendición sus indómitos habitantes prefirieron luchar prefirieron el efecto del tejo el fuego o el hierro antes de acabar comiéndose unos a otros o cargados de cadenas arrodillados frente a aquel arrogante legado romano. Así que al final, solo unos pocos desfilaron en el triunfo de Cipión Emiliano por las calles de Roma desde entonces, también llamado Numantino, y el resto fueron vendidos como esclavos. Tras la caída de Numancia, toda la Celtiberia se mantuvo en paz, hasta que 70 años después, un caballero tuerto e idealista, incendiase Hispania, en su rebelión contra la tiranía de Sila. Hablamos de Quinto Sertorio, pero eso…